Yo quiero tratar en la forma, digamos, más, eh, eh, más sencilla, más directa, más concreta, como de enmarcar un poco el propósito que hemos tenido desde la federación, desde los gobernadores y desde la eh, gobernación de Antioquia de agitar este debate en el país. Y, y por ello quiero compartir con todos unas líneas que de alguna manera hemos construido con el doctor Zambrano con Didier, con eh, Jorge Octavio, con los demás gobernadores y, y que, repito, son como el marco en el que queremos impulsar el debate en Antioquia y en el país. Uno de los primeros aspectos es eh, el de mm, los tres conceptos en los que de alguna forma eh, motivamos a que se mueva la discusión el concepto de federalismo, el concepto de descentralización y de autonomía, porque pensamos que ahí caben todas las posiciones y que ahí de alguna forma, no todos, obviamente, pero seguramente la mayoría coincidimos en que eh, en cualquiera de esos conceptos, en unos tal vez más que en otros, en, en unos de alguna forma más radical Coincidimos en la necesidad del fortalecimiento de los territorios, del fortalecimiento de las entidades territoriales y de la disminución de el, en nuestro concepto asfixiante, pero además eh, inconveniente, centralismo. Ahí mm, eh, seguramente habrá tendencias que tomen una posición más dirigida hacia el federalismo y otras más dirigida hacia la descentralización y la autonomía territorial. Y ese es parte del debate y ese es parte de lo que queremos agitar. Y por eso, de alguna manera, sin ningún lugar a duda, en el trasfondo está como uno de los acicates la Constitución de 1863. Pero de ninguna manera va a estar por fuera del debate la Constitución de 1991, porque en, en, tanto en una como en otra hay, en cierta forma, motivos que nos inspiran a decir, quedaron temas pendientes, las dos nos inspiran, las dos nos invitan a pedir esa profundización en el fortalecimiento territorial. Mm. No quisimos, no hemos querido y en eso creo que interpreto a todo el equipo, que la conmemoración de eh, los 160 años de la Convención de Río Negro y de la promulgación de los, la Constitución de los Estados Unidos de Colombia en aquella época se quedara en un evento exclusivamente y se quedara de alguna manera en una conmemoración y por decirlo en una placa temas que seguramente deben ser para resaltar esa memoria. Ni siquiera que se circunscribiera a un evento del 8 y el 9 de mayo, que debe ser uno de bastante relevancia, sino que se generara una discusión de, eh, digamos, de contenido en el espacio y en el tiempo. Esto es decir, una discusión de varios meses y una discusión en distintas partes del país. Por eso, como lo dijera Didier. Ya se dio ese primer paso en el externado, estamos aquí UPB en llave con la Universidad Autónoma Latinoamericana y en los próximos días estaremos en otras universidades y en otros departamentos de Colombia agitando el tema para llegar después, el 8 y el 9 de mayo, a Río Negro, pero no termina ahí, sino que ahí continuará la discusión para hacer un periplo por el país y volver en agosto o en septiembre a Río Negro y ese es el otro marco en el que nos hemos querido mover para que cuando volvamos a Río Negro, volvamos en cierta medida no solo con las conclusiones de todo ese debate, de todo lo que hemos recogido en esa discusión nacional y allí se, propu se presenten propuestas concretas, sea en torno a reformas o a proyectos de ley. No queremos que todo este esfuerzo se circunscriba entonces únicamente a una discusión académica y lo digo con todo el respeto, pero con la intención de que esa discusión académica sirva como base para propuestas concretas desde el punto de vista de reforma o proyectos de ley. Eh, la, lo decía ahora... Eh, Didier, yo creo que mm, en eso también lo que hemos sentido, no solo en las gobernaciones, en las alcaldías pero en la academia en muchos otros escenarios es que hay un tremendo desequilibrio en eh, esa, esa esa directriz esa propuesta central de la constitución de 1991 mm, porque el eh, ejercicio de eh, autonomía en los territorios no solo se ha quedado corto sino que lo que sentimos y yo creo que será parte de las discusiones y las evidencias que se mostrarán en todo este periodo de discusión es que en los últimos 20 años ha habido un proceso de recentralización de procesos de autonomía que se habían iniciado más fuertemente en la primera década de la promulgación de la constitución de 1991 eh, y ese proceso de descentralización, que, que, reitero, en nuestro concepto se ha intensificado en los últimos 10 o 12 años, ahora da muestras de continuar en esa, en esa tendencia o aún aumentarla en el presente. Por eso mmm, estoy absolutamente convencido como gobernador de Antioquia, como miembro de la Federación que estamos agitando un debate necesario para el país, que estamos agitando un debate mmm, que no puede sino generarle resultados positivos en la medida, por supuesto, el que lo enmarquemos en esos propósitos en los que hemos querido enmarcarlo. Y reitero uno de ellos que también ha sido eh, puesto de presente por Didier y es, este no es tampoco, no es seguramente se presentará, ya de hecho se está presentando porque obviamente ese es el debate nacional y eso tendrá muchas tendencias, pero no desde nuestro punto de vista para agitar, eh, digamos, los regionalismos irsutos o parroquialismos. No está, estamos hablando de una Colombia federal y de una Colombia unida. Estamos hablando de que el federalismo es la forma para resaltando, respetando y exaltando nuestras diversidades, podamos fortalecer nuestra unidad. Eh, yo quiero finalmente eh, eh, compartir dos, dos aspectos sencillos que pudieran parecer muy simples, pero para mí son bastante contundentes de cómo cualquier esfuerzo en términos de fortalecimiento territorial, llámese federalismo, tema en el que yo estoy bastante convencido, llámese autonomía territorial o descentralización, que algunos, que algunos pueden considerar más moderado, pero que también considero acertado. Eh, repito, en cualquiera de esas direcciones vamos en la dirección correcta. El primer punto es un ejercicio de autonomía y descentralización que este país dio en los últimos 30 años y que a mí personalmente me ha parecido transformador, y es la elección popular de alcaldes, y posteriormente la elección popular de gobernadores, y el aumento de los periodos que inicialmente fue de dos años, posteriormente fue de tres años, y después y actualmente de cuatro años. Eso para, para mí ha producido una serie de efectos trascendentales desde el punto de vista político, pero sobre todo desde el del punto de vista de funcionamiento de el, las entidades territoriales. Eh, yo en muchas ocasiones he hecho las cuentas con los miembros del equipo de gobierno de la gobernación de Antioquia. Eh, Didier, antes de la elección popular de alcaldes y gobernadores, los periodos promedio de los gobernadores de Antioquia eran aproximadamente un año. Eh, la inestabilidad era el pan de cada día. Mm, la incapacidad y la imposibilidad entonces de planear un elemento fundamental para la buena administración de lo público y de lo privado. Pero si los periodos de los gobernadores, que eran cambiados en cualquier momento por circunstancias políticas, eran de 12 meses en promedio, los periodos de los equipos de gobierno mucho menos. Porque un gobernador podía tener tres o cuatro secretarios de cada despacho en ese periodo de 12 meses. Así no se puede gobernar. Un elemento que a mí no me cabe duda que ha generado una cantidad de beneficios políticos, operacionales, administrativos, fiscales, es ese avance que considero un avance en autonomía, un avance en descentralización. Pero solo para referirme a uno de los que ya han dado resultados y dejar abierta la puerta para los muchos que esperamos agitar. Y en el aspecto del federalismo, una, eh, una digamos, un, un descubrimiento que no, no lo es tanto, pero que de alguna manera es, ha sido sorpresa para muchos, y es que mm, el, de los países que conforman la OCDE, que de alguna forma se considera como un club del desarrollo de los países desarrollados, eh, todos los países, excepto Colombia y Chile, tienen eh, estados de características eh, federalistas. Uno no puede decir con eso simplemente que esa es la condición, no esa es la razón por la cual han encontrado o han tenido eh, estadios mayores de desarrollo, pero indudablemente sí muestra que ese marco de funcionamiento y de construcción del Estado eh, de alguna forma favorece o por lo menos eh, facilita un funcionamiento, un desarrollo, un progreso, una transformación. Quiero entonces, con estos eh, elementos, eh, agradecer nuevamente a quienes son verdaderamente los eh, actores de esta discusión, a los panelistas y a los participantes, y con eso Nuevamente agradecer muy especialmente a las universidades y tenemos Didier, señor rector, profesores que seguir estimulando que las universidades en Antioquia, no solo la UPB, la Universidad Autónoma Latinoamericana, pero que además las universidades en Colombia sean actores fundamentales de este debate. Tanto el profesorado, la academia como los alumnos. Un tema con el que quiero finalizar entonces es ese, trascendental, que busquemos, señor rector, profesores, decano, que este debate incluya y estimule a los alumnos, a los estudiantes, porque un debate de transformación, un debate de cambio, un debate de futuro, un debate de modernidad, tiene sentido en la medida en que lo asuman mucho más las nuevas generaciones. Entonces, esa invitación para que las universidades sigan apropiando el debate, la federación, los gobernadores, pues obviamente tenemos que tener un liderazgo natural, pero en la medida en que podamos introducirlo fuertemente en las comunidades universitarias, el debate verdaderamente empezará a tener la magnitud y el impacto que queremos. Entonces, a todos y a todas... Eh, bienvenidos, gracias por su presencia y estoy y espero todos estemos convencidos de que estamos eh, impulsando una discusión que como en 1863 hace 160 años eh, tiene una dimensión histórica para Antioquia y para el país. Un abrazo y muchas gracias.